Eh, pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente. El partido y su bancada ha propuesto un plan B. ¿Cuál es ese plan y B? Y ese plan B definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República. No lo puedo decir ahora ah, todo Es un plan que, secreto. todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente uh -huh. porque yo albergo la esperanza de que el congreso Pero usted es sea racional, de que de de dice aceptar. Así, eso suena como una amenaza. Tenemos un plan si ustedes no se portan bien y hacen lo que nosotros estamos demandando, ya verán, no lo puedo revelar no. en determinado momento esto se desatará. No hay ninguna amenaza en la política y en la cirugía hay uh -huh. que ir con un plan A y un plan B. Sí, pero Uno plan, no se puede en ir huérfano con un solo plan, a, ¿no? A, a nadie le dice al paciente, tenemos un plan B, pero ¿sabes qué cosa? Ese plan no se lo voy a revelar. Solamente no, si no funciona Solamente la... si hay una complicación. El uh -huh. paciente no tiene que enterarse que podría complicarse la operación. Bueno, los parientes del paciente, ¿no? entonces, si, si están enterados de lo que le va a ocurrir bueno, al paciente. Bueno, los parientes son la banca en este sorpresa, momento, sorpresa. Que saben... Sí. Pero no sabe todavía el paciente. Es, es una... Entonces, si usted propone que juguemos a las adivinanzas, trataremos. ¿Es una, un plan B que supone algún tipo de agitación violenta? De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros no apoyamos ningún acto de violencia, uh -huh. ni de terrorismo, como nos han ido acusando últimamente. ¿Y eh, supone una demanda de que se cierre el Congreso, que es algo que se le está atribuyendo? Mire, también? la única que ha cerrado el Congreso hoy día es la señora... Eh, Mari Carmen Alba. Uh -huh. Ha cerrado. Ha cerrado usted, dice local del Congreso para que no. Claro, sí. ¿no? ese es un cierre de facto. Pero, pero usted entiende ¿no? Y así actuaría la derecha si estuviera en el poder. ¿eh? Eh, usted entiende lo que le estoy preguntando y está pateando ligeramente para el córner. <risa> le pregunto si su plan B supone cerrar el Congreso en el sentido de que el Poder Legislativo y quienes lo encarnan en este momento dejen de funcionar como tales. Mire, yo no podría decirle sí o no. Ah, o sea, a lo mejor sí. Pero es probable que no sea ese el camino. Ajá. Así es. Pero, pero ¿se da cuenta usted que estamos acá al punto de que yo le diga determinada cosa y no, usted me diga frío, tibio, es que caliente? Usted no se da cuenta que ese es un plan estratégico que no puedo revelarlo. Uh -huh. Y bueno, eso tiene su momento. Bueno, pero si usted se presenta en una entrevista es porque quiere dar respuestas a las preguntas que le hacen. Sí, efectivamente, hasta donde se permita. Hasta donde se permita. O sea, tienen un plan B. Así es. No nos va a decir en qué consiste, a lo mejor sí y a lo mejor no tiene que esta ver con una disolución independencia un tiempo del Congreso. para el debate, ¿no? del, del Plan A. Uh -huh. Ahora, eh, inevitable conectar esto con esta intervención suya que ha sido difundida por las redes, en la que usted dice, bueno, la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder, para tener el poder hace falta, dicen los clásicos, me, me imagino que usted se refiere a Lenin, a Marx... Eh, y a otros en ese caso, que hay que tener el control de las Fuerzas Armadas, que hay que tener el control de la policía, del clero incluye usted, y menciona también a el control del cuerpo de los magistrados. ¿Usted entiende que viniendo de una persona que tiene una sentencia por negociación incompatible, decir tenemos que tener el control, y, y otras acusaciones e investigaciones en marcha, decir que hay que tener el control del cuerpo de magistrados? Suena a un plan para darle el esquinazo a la justicia, ¿no? Una sentencia política, no se olvide. No, es una sentencia judicial. Una sentencia judicial. política. Yo no conozco no. un solo político que tenga una sentencia que no diga claro. que lo que ha pasado en su caso es una persecución eh, política. Lo dice pero, la señora es, es Fujimori, es, lo dice el señor Ollanta, lo dice el señor de Toledo. Razonar, de que es un clá... Ya no. que de clásicos hablamos, es que su es, argumento es, es clásico que es también. Es es sencillo de razonar. Sí. Yo lo que he dado es un cumplimiento a lo que ha... He hecho el procurador con una empresa privada uh -huh. que se llama conciliación extrajudicial, que tiene carácter de cosa sí, juzgada. Bueno, Yo lo único que el he hecho poder judicial es el ordenar el el usted es responsable de negociación bien, incompatible pues, pero, y de oiga, aprovechamiento de no cargo. no vamos a ser ingenuos que no se mueven y los políticos uh -huh. dentro de los poderes del Estado, ¿no? Por eso mismo, el que tiene el poder bueno, político... si tiene, usted lo dice, le el, tomamos la palabra, control, los políticos se eso, mueven dentro tiene el de los poderes del de Estado. Esos, de esos en estamentos, este momento ¿no? los políticos de Perú Libre se mueven dentro de los, no. del Poder Judicial. ¿Quién no? tiene el, el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre uh, la Policía, sobre el tema de magistrados, sobre el CLEO? ¿No es la derecha? No sé. No, no, la, no, no, no es que lo sabe. De usted de usted la no, la no quiere reconocerlo. Ya, pero yo le voy a decir, la izquierda no es... La izquierda no la izquierda es. No Volvemos es. a las adivinanzas. No, no es pues, adivinanza. Lo que pasa es que usted no pero, quiere reconocer pero, que el poder político sí, pero, en esos sé, estamentos los tiene la derecha. Pero nuevamente usted se ha apartado de aquello que yo le estaba preguntando. A ver, a ver, a ver. Usted dice que debe tener el control del cuerpo... De...